Ya somos privilegiados en lo que es deporte aventura. La mixtura que tenemos en Chile con lo que son los lagos, ríos y glaciares, o deporte aventura en sí, tenemos las locaciones que yo creo que ningún país las tiene. Las condiciones climáticas son muy estables durante todo el año, favorece mucho el turismo. hay que vivirlo en verdad. Cuando ya uno sale a la superficie y ha terminado el museo, la mayoría de la gente queda sorprendida de, de la cantidad de vida que hay bajo el mar. Los visitantes tienen todas las opciones para conocer acá en el centro de Chile.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 Recorrer los ríos, recorrer los valles, hacer una rica cabalgata, acercarse a la flora, acercarse a la fauna. La invitación entonces es a vivir una hermosa experiencia conociendo lugares encantadores.